¡Hola! ¡Hola! <laughs> Bienvenidos a Speed Spanish. Second introduction, I got it wrong the first time. Um, today we are dealing with a suggestion from Caleb. Oh, okay. Caleb. sent us so many, so many suggestions. We're working through them and I'm going to write two books to answer the um, <laughs> A book for Caleb. <laughs> book for Caleb, yeah. Uh, okay, so this is 45 advanced intermediate. So it's going to be in Spanish and we're going to talk about... A ver, with past participles. ¿Ok? Entonces. Past, past participle. Past participle. All right. ¿Estás bien con eso? Sí, no, I just, you just said something weird there, like past participos <laughs> I don't know, maybe past I heard Past participle. I, I listen to that Past one. participle. <laughs> ¿Mejor? Sí. Yes. Bien. Vale, now. entonces. <laughs> nos, va, nos vemos en la segunda parte. Vale, Cynthia. Okay. The lo past dices... participles. Tiene mala leche esta mujer. Tiene muy mala leche. Vale. Ah. Dije, yo, mira, voy a poner un poco de ese, lo que lo que he dicho I para ver. I swear that I had past participles. <laughs> past participles. A ver, with past participles. Okay. A ver, with past participles. A ver, with past participles. That's what I heard. Like, no, you estás, you no, tú estás pensando, Cintia, en duck platypus. ¿Vale? <laughs> pero no dije Ay, no no de, porque tú tienes una mente torcida, vale, venga ok, retorcida retorcida, una mente retorcida ah, vale, retorcida que es que, twisted sí. man, yeah. ah, vale, más que torcida sí, retorcida, claro, vale. es otro nivel <risa> vale vale, Cintia Caleb está está preguntando por Caleb o Caleb you... bueno, está, La, eh, ya, estoy hablando ya, en español ya, no, no ya puedo estás, decir Caleb ya me estás confundiendo, no, ¿ves? Caleb Vale. Entonces, estaba hablando de, de, de las estructuras haber ido, sí. haber sido, sí. haber estado. O sea, los, los perfectos. Sí. Vale. Es, eh, sí. Eh, bueno, hay un montón de estructuras con haber, sí. puede el perfecto, pluscuamperfecto, sí, y todo. ¿no? los perfectos. Sí. Vale, sí, correcto. Entonces, vamos a hablar de... de ¿Cómo, cómo se, se usa, no? Vale. Haber ido. Entonces, en, por ejemplo, haber, por ejemplo, es el verbo. Haber. Eh, haber. Haber, a, ver. a, ver. a, ver, a <risa> ver. Pero. To have. Pero no es. To have eh, posesiones. No, no, no es to have got. Es to, to have done. Es to have done. Es el verbo auxiliar. El sí. verbo auxiliar haber. Vale. Sí, que, sí. que tiene diferentes formas. Uh -huh. Uh -huh. Con haber siempre tienes que usar el siguiente verbo, tiene que ser el participio. A ver, con haber en perfecto sí, el participio. Participio. Sí. Participio. No el participus, no. no. El participio. Vale. Entonces, sí. por ejemplo, puedo decir, eh, el hombre ya ha ido a la oficina correcto muy ¿Sí? bien el hombre ya ha ido a la oficina a con h h a del verbo haber ha ido ha ido y luego vale. el el participio ido sí. no puedes cambiar ido no puedes decir no. el hombre a ir no no no claro ido es fijo igual que en inglés no Sí. Um, The man has gone, uh -huh. the woman has gone, they have gone, we have gone. ¿Vale? Sí. Have cambia en inglés, has, have, depende de la persona. Pero gone es siempre, siempre gone. gone. gone. Nunca cambia, ¿no? Nunca cambia. Nunca cambia. Es el, el participio. El problema con esta estructura es el uso de ser y estar. ¿Vale? ¿Por qué? Vale. Podemos decir, mira, ha sido muy interesante. Vale. Sí. Y podemos decir, ha estado muy bien. Ha estado muy bien, sí. La charla ha estado muy bien. O la, o charla, la película ha La charla bien. ha sido muy buena. Ha sido muy buena, sí, claro. ¿Vale? Y uh -huh. aquí tenemos confusión, ¿no? De cómo sabemos si tenemos que usar ser... O estar. Vale. Sí. Es un problema. problema ah, pensaba ¿no? que hablabas de lo de bien bueno, el problema de bien o bueno, no, o el no. estar. Vale, entonces. Pero, pero ese, ese problema con haber es un problema con todos, todos los tiempos, en cada momento en español. El problema entre ser y estar. Ah, bueno, claro, eso sería ¿Sí? ya ser y estar aparte del, de los perfectos. Sí. ¿Sí? Pero típicamente con, si, si vas a decir ha sido, ha sido interesante. Es igual que decir es interesante, ¿vale? Claro, es el verbo ¿Sí? ser. Ser, uh -huh. porque estamos hablando de una característica. Es interesante. Sí. Estamos uh -huh. describiendo lo que es, ¿vale? Pero si decimos, ha estado bien, es igual que decir, está bien, ¿no? Está bien, muy bien, claro Está bien uh -huh. No, no, no puedes decir, es bien No, no puedes decir, es bien, definitivamente Nunca Nunca, bajo ningún concepto puedes decir, es bien, aunque lo oigas <risa> No, es bien, está mal <risa> ¿Vale? Sí. Solamente las opciones son, es bueno o es malo, sí. o es buena, es mala, uh -huh. o son buenos, son malos, obviamente, dependiendo si es singular o plural, está bien, está mal, están bien, están mal, o sí. estamos bien, estamos mal, sí. también es posible decir, está bueno o sí. está malo. Sí. ¿Vale? Pero eso ya son en ocasiones más específicas. Sí. ¿Vale? Como comida, food, comida. Tasty, no o... Sexy people. Sexy people. Y algunas otras como... En, en, en otros coloquialismos que dirás, sí. oh, está, que, está, está bueno esto. Y también, en, en Latinoamérica más. En uh -huh. Latinoamérica usan más eso de estar bueno sí. que en España. También aquí si estás enfermo... Claro, estar enfermo es estar, estar malo, estar malo, malito o estar mala, sí. malita, ¿no? Sí. Pero si luego estás bien, no dirías estoy bueno, No. dirías estoy bien, porque si dices sí. estoy bueno significa I'm sexy. Sí. A ver que si eres sexy lo puedes decir, ¿eh? Claro. Si eres sexy puedes decir estoy bueno o estoy buena. Sí, pero y lo, pero, y lo pero, sé. Sí. Como la canción, ¿no? Y lo, And I know it, ¿vale? Pero cuando hables, que sepas que, <risa> que sí. quieres decir eh, sexy. Vale. Vamos a hablar un poco de haber habido. Haber Porque habido. Porque confunde mucho, ¿eh? Haber con haber. Haber con haber. Vale. vale. En la lista, esta estructura es la, la única eh, en la que no puedes usar e, as, hemos, habéis, an. O, o an, sí. No, no, tampoco, ¿no? no, no, no, solamente ha, ha habido Sí Porque solamente ha habido, no ha habido, no puedes decir he habido No ¿Vale? Porque esta estructura viene de hay ¿Vale? Hay, correcto Hay, hay un hombre, hay dos hombres, hay nunca cambia había un hombre, había dos hombres. Nunca cambia. No, no Exacto. es habían dos hombres. Está. No. Aunque, aunque... Eso sí vais a, vais a verlo mucho porque la gente habla mal. Pero es ha habido con singular o con plural. Sí. Da igual. Sí. Es, parece... Está de moda decir sí. han habido. no Sí. Plural, pero bueno, plural. no vamos a confundir. No la... es correcto. Entonces, ha habido un hombre. There has been a man. Ha habido un hombre en la calle Ha habido dos hombres en ha la calle Ha habido muchos problemas Ha habido, nunca ¿Sí? cambia No tienes que pensar, o oh, singular, plural No importa Ha habido eh, Vale eh, eh, Hay tiene como Hay que en inglés es There is, there are ¿vale? Tiene como infinitivo Haber Haber también es el infinitivo de hay entonces, puedes tener una frase con haber habido, Sí. por ejemplo, puede haber habido unos problemas. Puede ¿Sí? haber habido. Puede haber habido unos problemas, vaya, vaya, quiero decir que es posible ver ahí en infinitivo, que sería haber también, vale, porque viene del verbo haber, aunque es una estructura diferente, es como una rama diferente. Porque generalmente, haber, tenemos yo, he, tú, has el, a, ha, ¿sí? Con el participio. Pero hay otra rama que sale del, del mismo infinitivo que es hay. Hay, v, había, habría, habrá, ¿sí? Dependiendo del tiempo. Mm. Con infinitivo haber. Entonces es posible encontrar haber habido sí. en una frase. Sí. Tal cual. Pero no es... No es nada extraño. Es normal. Es lo que hacen los verbos en, en español. Es como... Eh, eh, puede haber, puede comer, puede... Es, es, es la misma cosa claro, es que... Claro, puede y luego el verbo en infinitivo. Pero, ¿cómo dirías en inglés puede haber habido The, un problema? There could have been. There could have been. Uh -huh. Pero mm -hmm. no sería sí sí there could have been sí entonces es, es igual the, the been es uh -huh. el verbo haber sí uh -huh. sí sí cuando tienes el there y be es hay es cuando sabes que tienes que usar haber porque no es como um, uh, he has been he has been uh, in, in that building que no no hay there entonces tienes que tener de con de be como dice cintia ya tienes a ver y con haber siempre tienes que usar el participio tus vale muy bien sí vale entonces vamos a terminar eh, eh, con una cosa so if you have issues with ser and estar and certainly with the use of with the perfect tenses as well In this book, ta -da! this book has everything that you need to know about Estad. Well, it doesn't really have everything, that is a lie. Almost okay? everything, like... Almost everything. But basically, really... Basically everything. The first 10 years of what you need <laughs> to know about Serenistad. Maybe first 15 years. After that, you <laughs> might need to look for other literature. In fact, after that, by that time, we might have written another book on another level. But this has got virtually everything you need, okay? So... And it has all of the perfect tenses that we've just talked about as well. Okay. All of the perfect tenses. Yeah, all the perfect <laughs> tenses. So, whoever give them, can you imagine the people who came up with that idea? They were like, this is perfect. <laughs> what should we call this one? I'm sick of, you know, they, we, we've come up with a preterite that, you know, nobody understands that. You know, we'll call this one the imperfect <laughs> because it's the past. And obviously it's imperfect to talk about the past. So what should we call it? Well, this is present. And if you live in the present, well, that's perfect, <laughs> isn't it? So we'll call it the perfect tense. What a shame that not everybody uses the perfect tense uh, in in the English-speaking community. Some And also in the Spanish they have, in both, both they, they, they have, um, they're missing sometimes, don't they? Yeah, in... in some areas of Spain yeah. but the vast majority of Spain uses the perfect yeah but and there's also some places in in Latin America that don't use the perfect as well and they, they go straight for the preterite instead could be yeah. yeah and in the I know in the not not in the UK because I know you use it but in in the in the US in the US isn't, Canada, it isn't used I everywhere think. yeah oh. but I mean in the UK all that we do is we mix up the past participle with the preterite We use the perfect tense, we just cock up the next bit. The yes, for example, for example, in the in the UK, I don't know if this happens anywhere else, but in the UK it's very, very common to hear, I should have went. Oh yeah. Okay. In the northeast of England it's everywhere. And if you, if you have that structure then you learn Spanish, then you're going to think that went should be went in Spanish, but it's not, yeah. it's I should have gone. gone. Okay. Debería so, haber ido, ido, and not debería haber fui. Exactly. So. Yeah. Yes. Which would sound? How does that sound to you? Debería haber fui. <laughs> I can't even describe it. <laughs> okay. <laughs> My brain is like. <laughs> <laughs> okay, but hey, I should have went in the in the northeast of England is the correct way to say. Yeah. It in I mean, I th I don't I don't think I've ever heard I should have gone. It's not normal. That I don't think I've heard now. it. And we like That's... I should have went. Yes. Yeah. You should have went. And I've, bro <laughs> I've broke <it. laughs> I broke it. I broke it. I broke it. Okay, chicos. Entonces eso es todo. Nos vemos la próxima vez. No, no, nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Adiós.